Eh, y ahora sí, nos metemos en el tema con ellas, con presente Mezquini, presente, que es la directora de Economía Social, y Fernanda Pintos, que es de eh, el emprendimiento y la textil, es en realidad la creadora uh -huh, del sí. emprendimiento, ¿no? <risa> ¿Cómo, sí, sí, sí. ¿Cómo Hola, están, chicas. ¿Cómo están? Bien, bien. Gracias por la invitación. Eh, pero es como ustedes decían, es como que después de la pandemia se, se visibilizó muchísimo más el sector, ¿no? Uh -huh. Pero eh, eh, digo, la explosión fue en la pandemia, por una cuestión de necesidad, eh, vimos nacer un montón de emprendimientos. Uh -huh. Y también al estar por ahí sin tener la actividad, ¿cómo se empezaron a despertarnos nuevas ideas que a lo mejor uno no pensaba que las tenía? Y también creo que la situación económica, porque uh -huh. mucha gente que se dedica a, a estos sectores, ¿no? Eh, generalmente tenían otro tipo de ingreso fijo o tenían más trabajo. Eh, si bien es no formal, tenían otro tipo de trabajo. Bueno, durante la pandemia hubo que parar uh -huh. eh, y si no agregar ingresos, claro. sumar ingresos. Y mucha gente lo tuvo que hacer también por subsistencia. Sí, sí exactamente. Eh, nosotros no paramos a trabajar nunca durante los dos años de, de la pandemia. Eh, sin embargo, bueno, tuvimos que... que redirigir tal vez nuestras acciones, eh, creamos un programa nuevo de asistencia económica, porque uh -huh. realmente había emprendimientos que, bueno, de que, eh, como se dice comúnmente, eh, Varios emprendedores o artesanos tuvieron eh, que terminar eh, invirtiendo en alimentos o en otro tipo de rubros uh -huh. y no específicamente en la producción. Claro. Entonces, bueno, eh, si tuviésemos que decir cuánto creció el registro de unidades de la economía social desde el 2019 a ahora, ha sido prácticamente un 40%. Ah, mira un ah, muy importante. Sí, este año también, chicas, ha sido increíble. Eso iba a decir en la pandemia la explosión pero no ha parado de crecer no, el sector no bueno y creo que también eso tiene relación con el contexto nacional sí, en el que claro. estamos viviendo o sea sí. la macroeconomía termina afectándonos a todos eh, la falta del empleo formal, registrado también, y bueno, y esto de tener que complementar porque el dinero no alcanza. Entonces, bueno, la gente, que es lo que hace? Se vuelca a esto. Uh -huh. Y también un cambio de hábitos en los consumidores que con la pandemia y con las nuevas tecnologías ya saben comprar de otra manera. Porque, si, digo, si no hubiese consumidores no habría emprendimiento es, que claro. pueda subsistir. Claro, y, sí. y, y en tu caso Fer, ¿cómo, cómo arrancó tu emprendimiento? Eh, sí, en realidad también arrancó en la, en la pandemia, que, que bueno, eh, también yo soy diseñadora gráfica, uh -huh. entonces también muchos de mis clientes, por ejemplo, eran restaurantes y, y todo eso bajó. Entonces también arrancó un poco por eso, por una necesidad por ahí económica de tener que, que tener más ingresos. Eh, y bueno y empecé a experimentar también con recursos más que tenía en casa que también eso es un poco de la gracia de, de, de mi emprendimiento yo hago textiles que tiño con tintes naturales por ejemplo este es eh, esta tela que es un camino de mesa o sea un pie de cama tiene diferentes usos uh -huh. está teñido con cebolla con cáscara de cebolla sí ahí a ver, si mira ahí. un poquito porque uh -huh. tenemos el graf con Ahí, bien. tinte de cebolla Claro, está teñido con cáscara de cebolla ¿Y cómo es el procedimiento? El proceso dura tres días O sea, uh -huh. es un proceso largo Porque por un lado hay que preparar la tela Para que vos después de esto, por ejemplo, ya está lavado en lavarropa Y no se muta uh -huh. eh, Y o sea, a la vez se pone a macerar el tinte O sea, se pone a, a tres días a macerar para que largue Después se hace todo un proceso de cocción y bueno, y termina tiniéndose Alucinante Detrás tuyo tenés una tela teñida con palta, ¿no? Claro, esto me por ejemplo super curioso Claro, esto es carozo, ahí se ve sí Esto es carozo eh, y cáscara de palta Que Qué da este bárbaro. color así como Es como una especie de rosa viejo sí. Este que tengo puesto eh, yo Y ese que tiene ahí lore Está teñido con cochinilla, que es un parásito que crece en las tunas. No es que estemos vendiendo, pero nos parece súper son sí, que las telas Clara, se tiñan sí. con cebolla, con palta. En realidad son técnicas ancestrales de teñido. O sea, esto viene de, de hace siglos, digamos. Eh, y bueno, y un poco también como lo que hablaban recién del consumo, así como uh -huh. también se cambió el hábito de la forma de por ahí empezar a comprar más desde internet y también me parece que hay un cambio de conciencia sí, claro, en el consumo. de cuidado de lo ambiental. Claro, ¿sí? Total. Eh, por ahí los consumidores están haciendo ese cambio de conciencia y consumen de una forma eh, más responsable, ya sea desde el lado ecológico como desde el lado también social, social de aportar sí. a justamente a emprendedores y, y a empresas más chicas. Claro, para porque que vos has hecho una cadena además, la tela... Claro, la, la tela la compra en una cooperativa recuperada de Chaco, porque uh -huh. son telas 100% naturales. Que no están sometidas al proceso de blanqueamiento, entonces eso también, uno de los procesos que más contamina en el, en el tratamiento del algodón es el blanqueamiento. Estas telas no tienen proceso de blanqueamiento y, aparte, bueno, es una cooperativa recuperada. No, y ya saber que tenés una tela que estuvo, que estuvo hecha a base de, de palta, de cebolla, ya ves por si sí es alucinante. Ahora, uno se pregunta, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Es difícil emprender? ¿Hay que tener capital? Capaz que alguien nos está viendo y dice: Yo tengo mi sueño, claro, ¿cómo tengo arrancar? mis ganas. Claro, tengo mi idea. Pero me resulta <risa> sumamente imposible y no sé por dónde. ¿Qué, qué, ¿Qué podemos contarles? Y es un poco, yo, qué sé, al principio haces todo vos, por ejemplo, sí. yo hago todo. La, la marca, y cuando empieza a crecer, empezás a crear también articulaciones, como por ejemplo con Economía Social, que te van dando no solamente espacios para que vos puedas mostrar tus productos, sino también capacitaciones, ahora bueno... Vamos a eso después le irá contando contar, sí, a contar. Eh, Bueno, esto, o sea, en realidad tiene que ser como un círculo, creo yo. Uh -huh. eh, tanto ellos como emprendedores o como productores, eh, el tener en cuenta toda la cadena y nosotros acompañarlos en todo el proceso, excepto en la parte de formarse, que ya se supone que ya venís con el saber, uh -huh. eh, o en esto en el experimentar, como dice Fer, eh, en el caso nuestro es acompañarlos desde la capacitación, en lo que sea, o sea, desde lo básico. Claro. Desde lo básico. Cómo, ¿Cómo atender a tu cliente? Sí. Eh, cómo. No calcular en vano, tus las costos. empresas o las firmas ya Exacto. instaladas tienen eh, su departamento de marketing, sí. sus publicistas, uh -huh. es porque todo eso es necesario. Y pero generalmente en el caso de los artesanos o emprendedores, cuando recién empiezan y en el nivel eh, social en, en el cual nosotros trabajamos, generalmente eso lo hace el mismo emprendedor o es algo familiar. Por eso lo digo, claro, claro. Eso lo digo o, pero digo, hay que enseñárselos, sí. ¿no? Que uh -huh. hay una comunicación sí. que hacer, una tarea de comunicación. Bueno, y por ejemplo, ¿no? Claro, Bien. por ejemplo, en el tema de, de la pandemia tuvimos que incorporar capacitaciones en eh, uso de medio de pago electrónico. Sí. Después, bueno, el tema del uso de redes sociales. Un montón. Eh, después el tema de la fotografía con celular para, para redes sociales. Bueno, todo esto eh, la gente no vende solamente en ferias o en mercados, sino que, bueno, que tiene su, su propia forma de venta. Sí. O a pedido, o a través de, de hoy por hoy las páginas. Online se vende de todo. Sí. Entonces, bueno, nosotros lo que buscamos es acompañarlos en ese proceso. Sí. De mí, que sea completo. Por, Entonces... Eh, claro, ese acompañamiento no es solo técnico, sino también eh, financiero o en otras Porque estantes. además en general todos estamos aprendiendo de las nuevas tecnologías, eh, uh -huh. no solamente los emprendedores, y eh, va, va rápido el avance. Uh -huh. eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tener una tienda nube eh, no es vender promocionando una red social, eh, va mucho más allá y hay que aprender a hacer todo eso. Sí, sí, es, es bastante, bastante. O sea, lleva un montón de trabajo, tenés, va mutando y va cambiando permanente, se va actualizando, los algoritmos cambian a cada rato. Entonces sí, tenés que estar dedicado y ocupa una gran parte, o Muchísimo. sea, hoy el, el, la gran una de la gran, la gran parte de comercialización, digamos, de los emprendimientos es esta que la cambió por la, por la pandemia también. Sí. Eh, y bueno, y el, también el recurso humano, yo por ejemplo, yo en este momento me estoy dedicando solamente a teñir, tengo personas eh, tengo una mujer que me cose, tengo otras. La... Gurdimbre uh -huh. solidaria que sí, te conté sí. que teje. No Entonces bueno también eso es la parte de ir creciendo, ¿no? De que vos puedas eh, arrancás como si bueno yo soy casi como una empresa y después sí, eh, y redes. Vas a, claro y vas va generando personas que no tienen laburo y va generando claro, claro va generando trabajo y va generando. Redes. A mí lo que me como llamó eso. un montón la atención estamos hablando post pandemia, ¿no? También de todo lo que generó la creatividad y la necesidad sobre todo de las personas a salir a buscar eh, sus ingresos es la cantidad de lugares gastronómicos también. Viste que de repente te das vuelta y tenés un lugarcito nuevo, chiquitito, atendido por el dueño, que también el Mendozino ha puesto un montón sí. a eso. Hubieron rubros que crecieron muchísimo. Uh -huh. Bueno, el de alimentos y gastronomía. Y gastronomía, uno, gastronomía picó sí. en punta. Sí. ¿Y después sí. qué pasa? Y después, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención. En la parte indumentaria, todo el tema de bebés y niños. Sí, muchísimo. Muchísimo. Eh, y por otro lado, el tema de la cerámica, por ejemplo. Uh -huh. De Mirá. que, sí, porque, bueno, como no entraban demasiados productos, entonces eh, a su vez crecieron todo el tema de los desayunos las picadas sí. bueno todo eso uh -huh. y mucha gente que uno a veces le llama la atención pero decís eh, se dedicó a la, a la decoración entonces también todo ese sector este, tuvo muchas ventas uh -huh. y bueno y nosotros prácticamente estuvimos trabajando en ferias desde julio del 2020 entonces, bueno, aplicamos un protocolo específico al, al, aire, al aire libre. Entonces, bueno, también se generaban esos espacios. Uh -huh. Pero en lo que es alimentos, todo lo que es orgánico, eh, bueno, veggie eh, creció también. Esas nuevas palabras que aprendimos sí, en pandemia sí, también, sí, ¿no es sí. cierto? Un montón. Sí. Sí. Cuando, cuando decís que crecieron los emprendimientos de 2019 a la fecha un 40%, eh, ¿se considera solo los que permanecieron o en general todo? Porque, porque, sabemos que hay muchos que no logran prosperar por esto, por falta sí. de preparación de conocimiento. Eh, sí. Viste que la gente algunos, tiene que acudir a cursos, a talleres sí, para capacitar Algunos siguen, y algunos, y, y bueno, y otros son muy básicos, o sea, nosotros vemos este potencial. Por ejemplo, bueno, en, en FER vemos que tiene muchísimas posibilidades de crecer. Uh -huh. Ahora vamos con una delegación la semana que viene en una Expo internacional que han invitado a la provincia desde Chile, la región de O'Higgins. Bueno, Fernanda es una de las de las emprendedoras que, que hemos invitado para. para Cuente la experiencia también. Sí, uh -huh. sí. El tema es que hay otros que son muy básicos. Por ejemplo, hay, hay zonas, eh, no sé, como para mencionarles en, en San Rafael o en el este, de que la gente directamente se tuvo que volcar a hacer pan casero y tortitas para poder subsistir. Uh -huh. Claro, porque no? eh, claro. sí, uh -huh. sí. Entonces. Eh, en, en el caso nuestro, la vulnerabilidad no pasa necesariamente por la pobreza. Bien. La vulnerabilidad se puede dar por un montón de otros factores. Uh -huh. No tenés con quién dejar a los chicos, eh, o tal vez tenés otro trabajo y, y lo haces para, para generar ingresos extras. Entonces, eh, te damos la posibilidad de que curses la, las capacitaciones a la mañana o a la siesta. Claro, le buscan eh, alternativas. Y sí, ¿no? tenemos, sí. o sea, de, desde lo que vendría a ser la responsabilidad como, como Estado de acompañar uh -huh. al, al que quiere generar sus propios ingresos, eh, lo hacemos desde ahí. O sea, es, es, es la posibilidad de que tengas un trabajo digno, ya sea con fortalecer en tus conocimientos, con tener herramientas, con tener posibilidades de venta. Y hay algunos que se van a quedar. Bueno, mira, nosotros, claro, pregun nos nosotros preguntamos, con Mari pusimos una consigna y le preguntamos a los que nos, está nos están viendo ahora si tienen o les gustaría tener algún emprendimiento y entre las cuatro los vamos a leer. Dale. A ver qué es lo que nos dicen a nuestro número de WhatsApp 2613-4444. Mira, esto nos contaban ustedes, seguramente tomando un mate, un cafecito relajado porque es la siesta mendocina. Buenas <risa> tardes, tengo un emprendimiento de tomate triturado, necesito una oportunidad. Hola chicas, soy Pepe de Rufi Mascotas. Nuestro emprendimiento comenzó un año antes de la pandemia en ferias de artesanos de la provincia. Nos tuvimos que reinventar en pandemia y hoy tenemos uh -huh. nuestro local en Balcarce 550 de Godoy Cruz. Bueno, ese sector, sí. ese sector también mira, creció el muchísimo el de las mascotas. Ah, mira, Sí, Qué bueno. Accesorio y ese para se mascotas. capacitó en comunicación. Nos mandó el chivo completo en el mensaje. Felicitaciones por Aprovecho. eso. Hola, soy Francisca y estoy con diseño tengo muchos cursos de diseño y marketing. Hoy feliz jueves para todos. Soy Rocío de Bermejo. Yo hoy no tendré un emprendimiento porque hoy está muy difícil el país y la economía porque cada vez aumentan más y más las cosas. Besos a todos. Tengo un emprendimiento de venta de productos olivícolas. Buenas tardes, soy contadora y profe de economía social y microemprendimiento y es muy emotivo ver cómo adultos ZEN. Llevan a su realidad la ejecución de sus emprendimientos personales. Bueno, ahí muchas veces nos invitan a diferentes establecimientos, ya sean terciarios o secundarios, o en este caso educación de adultos, para que les contemos eh, todo el caminito este. O sea, ellos tienen la materia de economía Bien. social o microemprendimiento y bueno, y la parte práctica la ven con nosotros o realizan las pasantías del último año con nosotros. Excelente. Uh -huh. Hola, este año empecé con un emprendimiento de sublimación para sumar ingresos y manejar mis horarios. Y con ayuda de mi marido, que es diseñador gráfico. Nos va muy bien. Y hace poquito hicimos una página de Instagram. Hola, soy Andrés de Maipú Gutiérrez. Pregunta para la doctora de Economía Social. ¿Cómo hacer para acceder a una ayuda para el emprendimiento? Bueno, ahí lo que nosotros les pedimos es que se comuniquen con nosotros. La idea es que se registren y a partir de ahí pueden acceder a todos los beneficios. Porque no es solamente acceder a una ayuda económica, sino también todo lo que implica Acompañarlos desde el asesoramiento técnico uh -huh. hasta las posibilidades de comercialización. Yo lo que le diría es, o que entra a nuestra página, que bueno que es la página del catálogo de economía social, ahí va a encontrar eh, toda la información. Eh, si ponen el buscador directamente, catálogo de economía social, se la va a encontrar directamente, que somos los primeros. Y si no, a través de las redes sociales, justamente, que es dirección de economía social, tanto en Instagram como en Facebook. Excelente. Uh -huh. Seguimos con los mensajes. A ver qué más nos cuentan, nos preguntan preguntan en relación a este tema emprendimiento en relación a la primera hola soy de Maipú tengo un emprendimiento desde 2016 Catrilea se llama he tenido uh -huh. que ir adaptándome a las circunstancias en esta época del año estoy con vestidos y trajes personalizados tipo disfraz pero más vestuario y en lo más Estoy, uh, en lo que más estoy a la altura, a esta altura del uh -huh. año son los trajes de baño a medida. Doy la opción de elegir colores, diseños, estampados y combinarlos como quieran. Pero en el año es ir acomodándose a la demanda. Empecé con prendas de diseño y hoy es más prendas exclusivas adaptadas a las necesidades de los clientes. Bueno, Lore, bueno. que había empezado, a leer, decías, en el caso sí, de la primera... Que es un emprendimiento de alimentos, uh -huh. es fundamental también pasar por los procesos sí. requeridos. O sea, mínimo... La un... aprobación... Y... No, primero empezar... Eh, por lo menos con un curso de manipulación de alimentos, uh -huh. claro. o sea, el saber vos cómo manipular esos alimentos, porque los mendocinos estamos acostumbrados a hacer conservas, dulces eh, o algún otro tipo de, de, de producto, eh, pero necesitamos también saber cómo manejar sí. eh, eh, y cómo manipularlos. Uh -huh. y, la, y el tema de los alimentos es un poco complicado, pero los acompañamos igual. Uh -huh. Bien, perfecto. Mira, acá tenemos otro. Buena, buenas tardes, mi emprendimiento surgió antes de la pandemia, pero tuvo un crecimiento en ella debido a los festejos en casa, que se llama feliz guión bajo en tu día guión bajo Realizamos flores y formitas de azúcar comestibles para tortas. Amo lo que hago y es un producto único en Mendoza. Me encanta porque lo que decíamos al principio, la imagine, cómo llevó a despertar la imaginación, y empezar a hacer cosas como estas que por ahí no te imaginabas que existen. ¿no? Sí, yo creo que el tiempo, de repente uh -huh. que nos encontramos con tener más tiempo, por ahí te animaste a hacer cosas que se dispara la creatividad. Hola, buenas tardes. Yo sí comencé mi emprendimiento de vender huevos y leña, ya que tengo 30 años y no consigo trabajo. Esto es lo que me ayuda a seguir adelante. Muy bueno el programa. Saludos desde San Martín. Bueno, ahí desde San Martín, como no podría acercarse tal vez hasta la dirección, que se acerca a la municipalidad, hay un área específica de economía social que está en, en frente de la, de la MUNI y ahí lo pueden asesorar también este, para que no tenga que venir hasta acá hasta el Gran Mendoza a comunicarse por, por mensajito bueno y vamos con el último buenas tardes yo tengo un emprendimiento de armado de canastos de compras canastos para la ropa sucia cestas etc son hechos con flejes materias que las bodegas tiran Gracias a eso me ha ayudado mucho el sueldo Y los hago en ratos que tengo libre Y de paso reciclo lo que tiran las bodegas Wow, me da intriga conocerlos uh -huh. Que mande fotos Hola, yo tengo un emprendimiento de ropa interior A ver, ¿qué más? Seguimos, seguimos subiendo Hola chicas, soñaba con un café, pero hoy como está la Argentina y sin saber lo que viene, mi sueño quedó atrás. No me arriesgo, vivimos en un país de incertidumbres, nos dice Bibi. Hola, soy Leti, creadora de Letus-45 de tejidos en dos agujas. Se potenció en pandemia donde me fue muy bien. Hoy la realidad es que cuesta mucho por el costo de la materia prima. Es tan importante que se valore lo artesanal, que es un esfuerzo enorme. Me encanta porque yo hace como cinco mensajes, dije el último y nos entran un montón, no, así pero que... Vos fíjate, Dani, que, que en eso de lo artesanal. Sí. Muchas veces eh, hablamos de que si el precio varía por sí. ser industrializado por ser artesanal uh -huh. y lo que a veces tenemos que valorar es que justamente que esa pieza es hecha a mano, es una pieza okay. única estoy segura que Fer no hace dos veces el mismo color uh -huh. no, <risa> no, no, <risa> nunca va a ser lo mismo o uh -huh. por ejemplo en, en, en lo artesanal folclórico bueno, estos tintes que usa ella también por ejemplo la cochinilla se usa en la artesanía folclórica ya en lo que es más eh, telar eh, pero bueno, o sea eh, si vos te pones a fijarte ¿qué sería? Eh, es un precio justo no... Eh, más barato, o más caro, uh -huh. sino que el pagar el precio justo por el producto que te estás claro, llevando. Totalmente, lo que vale. En los mensajitos creo que leí uno que decía que una persona adulta eh, tenía un emprendimiento y quería preguntarles a ustedes cómo es el tema de las edades, ¿se dan cuenta que por ahí la gente más grande también por ahí se anima a cumplir su sueño, que lo quedó por ahí en el tintero y, y hacen sus emprendimientos? Eh, nosotros tenemos una, ciertas estadísticas uh -huh. dentro del registro, que eso también es lo que nos permite eh, poder definir nuevas acciones. Eh, y aproximadamente entre hasta los 50 años es el grueso o sea más o menos el 60% del cual en el 100% el 69% son mujeres chicas o sea el 70% de quien si mujer sí, de quien se dedica a esto eh, son mujeres uh -huh. y en el caso de los adultos mayores eh, hemos trabajado muchísimo, Sí, y hasta hemos acompañado emprendimientos tanto de, de abordaje territorial como de la problemática, porque hay, hay adultos mayores que están alojados en hogares de la provincia uh -huh. y, bueno, y hemos articulado también para que a ellos les dé el acompañamiento. En uh -huh. época de pandemia me enteré, hay emprendimientos que han crecido tanto que, que exportan. Sí, sí, ¿no? Sí. Y mucha gente se volcó a formalizar su emprendimiento. Eso también este, es un dato importante, porque sí. cuando hablamos de... Nosotros promovemos que el 10% de las compras que cada uno realice sean a la economía social. Que se lo compres a este sector, que si bien la economía es enorme, este es un sector pequeñito y consideramos que bueno que estamos en la base de esa pirámide. Pero si vos te fijas, eh, hay, hay un, una franja que es muy difícil de, de acompañar. Uh -huh. Entonces, bueno... También. Eh, por último, para ir terminando Muchos mensajes tenían que ver con lo que hicimos Menciona al principio con la situación del país Con lo que por ahí, en la parte económica Impide que alguien tenga un emprendimiento ¿Cómo se puede llegar a seguir sosteniendo eso? ¿Es fácil seguir sosteniendo el emprendimiento de uno? Con la situación del país Creo que hay que aprovechar todos los acompañamientos que uh -huh. existan Entiendo eh, que en las capacitaciones deben enseñarles esto que tiene que ver con, con la materia económica, cómo manejar el emprendimiento para no ir a pérdida. Y claro, Entiendo que realmente, habrá Sí, realmente es un también. día a día. Sí. Yo creo que, que es un día a día, pero vos tenés que tener en cuenta de que también en nosotros mismos al, al consumir y al promover estas, estas compras, o sea, si yo te digo a vos, eh, el 10% de tus compras que sean en la economía social, y si vos te pones a pensar... Eh, ¿En qué lo podrías destinar? Y lo destinarías tal vez en alimentos, en regalos, en accesorios. Bueno, ponerte a pensar en qué. Uh -huh. eh, ahí, bueno, Fer, vos, yo vos tenés lo, experiencia sí, en eso. Yo lo que pienso es que es importante instaurar un cambio de conciencia en el consumo. Uh -huh. O sea, que eso es súper importante y sobre todo para los emprendimientos chicos para que empiecen a crecer. Entonces vos tenés la opción de ir a comprar al shopping o tenés la opción de, por ejemplo, meterte al catálogo de economía social y mirar qué emprendedores ah. hay, qué cosas hacen y comprar ahí. Entonces, me parece que también un poco esas son las articulaciones que sirven. Es que ellos tienen como una estructura armada para mostrar muchos emprendedores de la provincia, eh, incluidos, ¿no? eh, para, para justamente lograr esas articulaciones, incluso articulaciones con otras empresas. Hay muchas empresas grandes que tienen destinado dentro de su de su administración tanto porcentaje de compras eh, a la economía social. Entonces, eh, yo creo que en, en esas son las eh, ahí está la diferencia de que también hay... De un cambio de consumo desde la gente que vos prefieras eh, ir a consumir ir a comprar a un emprendedor apostar a lo nuestro ¿no? Sí. y eso es lo que va a hacer que uh -huh. cambie y lo que hace y ayuda a que se sostengan los emprendimientos y que no queden en eso, okay. en una idea o en un sueño ¿no? uh -huh. Lorena, Fernanda, un placer